El manillar del futuro, antivibraciones, sí señores Vamos a ver la experiencia de las personas usando los producto de manillar AV Tenemos aquí a una persona, ¿cómo se llama tú? Brian Brian, él va a usar nuestro producto AV Soy el aficionado al ciclismo y siempre voy por rutas de montaña Y siempre me duelen los brazos Y me gustaría usar el producto AV antivibraciones Hey Brian, ¿Ese es el manillar que te decía, el manillar AV, cero vibraciones Vamos a ver qué te parece. Vamos a darle una prueba. Ok. Ryan, ya veo que estás preparado para probar nuestro manillar AV. Sí, sí. Sí. Anti -vibraciones. sí. Dale, Ryan, comienza. Antigraciones aún si Sí, ha sido una experiencia muy agradable En ese trambo de ahí no ha sido muy bueno Pero vale la pena comprar el manillar a UV Porque así en tramos peligrosos No sientes el desgaste en los brazos ya!